Desde adelante Coín se ha realizado un balance a los dos primeros años de legislatura centrando el análisis en cuatro apartados, el área social, la economía, el medio ambiente y los aspectos relativos al municipio y el territorio. Nuestras mociones han ido dirigidas principalmente hacia los servicios públicos, la gestión social, la igualdad, pero también hemos incluido cuestiones como el empleo por la co eh, componente social que tiene. ...en cuanto a los servicios públicos... ...hemos presentado varias mociones... ...para defender aspectos tanto económicos como estructurales... ...de la sanidad y la educación pública... ...ante la merma constante... ...de los recursos que están sufriendo... y estando a los organismos competentes... ...a mantener unos servicios de calidad... ...en su vertiente laboral hemos presentado mociones... ...contra la precariedad de las empleadas de hogar... ...y también para mejorar las condiciones... ...del personal de ayuda a domicilio... ...en cuanto a igualdad... Hemos presentado mociones para instar a la Junta a abandonar la senda de retroceso en aplicar medidas contra la igualdad de género. Y también se han presentado moción para mejorar aspectos de la salud que afectan especialmente a la mujer. En este sentido, desde Adelante Coim se ha destacado la importancia de hacer llegar a la ciudadanía el trabajo diario que se desarrolla desde la formación, para lo que es esencial mantener una comunicación fluida a través de los diferentes medios y redes sociales. Durante la pandemia también hemos hecho hasta seis ruedas de prensa para informar ...sobre temas como el ingreso mínimo vital, los ERTE, la vivienda... ...o la situación de las empleadas de hogar... En total, ...en total hemos tocado temas sociales en más de 16 ruedas de prensa". En cuanto al aspecto meramente económico... ...desde la agrupación política se ha querido incidir en las propuestas... ...que se han ido planteando durante estos dos años al Pleno Municipal... ...dirigidas a todas las administraciones... ...la nacional, la autonómica y la local. "...hemos presentado durante esta primera mitad de la legislatura... ...mociones... ...de aspectos dependientes del Gobierno central y que afectan a nuestro municipio... ...como por ejemplo sobre la regla del gasto impuesta a los ayuntamientos... ...otras de aspectos dependientes de la Junta de Andalucía relativas al ayuntamiento... ...como sobre la patrica, planes de empleo de la Junta... ...decreto de productividad de la Junta o apoyo a empresas de material textil de la provincia... Y, por último, de aspectos económicamente dependientes eh, directamente del Ayuntamiento, como petición de una auditoría sobre la deuda del Ayuntamiento de Coín, creación de espacio destinado al emprendimiento, apoyo en Internet al pequeño comercio local, agricultura, arte y artesanía con valor añadido o espacio para formación sobre la agricultura.